Con la opción transformar de nuevo, es un haz bajo la manga. La opción transformar de nuevo, aunque no está presente en la barra de herramientas, sin embargo la vas a trabajar prácticamente todos los días. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues simplemente voy a seleccionar con un clic este objeto que está aquí. Ahora me voy aquí a objeto, organizar, eh, transformar perdón, y transformar de nuevo. La opción transformar de nuevo es el famoso control D. Es decir, si yo duplico un objeto, por ejemplo, con ALT y Shift al mismo tiempo, ALT para duplicar y Shift para que se vaya en línea recta, suelto el mouse, luego el teclado, pongo control D. A eso me refería con transformar de nuevo. Clic y arrastro, selecciono todos estos objetos, ALT y Shift al mismo tiempo, suelto el mouse y luego el teclado y luego pongo control D. Pues esto es una, realmente es una maravilla esta opción que está aquí. Ahora, también tienes otra opción interesante que es duplicar, ¿ok? Hacia abajo, hacia o sea, cualquier lado y poner control D. También va a respetar siempre la última acción. No lo olvides nunca. Voy a poner esto acá. Lo voy a rotar un poquitito. Y también voy a poner control D. Mira, esto también es bastante interesante. Ahora también lo que puedes hacer es trabajar con cualquiera de las herramientas que están aquí, por ejemplo la, la herramienta de la escala, voy a poner por ejemplo a 120, a ver voy a repetirlo de nuevo, doble clic en la herramienta de la escala, 120 clic en copiar, control D, control D, control -D, D, y si pones control Y puedes ver todas las copias que se han generado ahí. Voy a poner control Z hasta dejarlo en su archivo original, entonces... Eh, otra opción súper interesante y que se ve súper profesional es trabajar con el objeto seleccionado presionando la tecla de de enter o de retorno pero antes de presionarla también puedes hacer esto objeto transformar y tienes la opción las que están acá de rotar de reflejar de escalar ok pero si quieres repetir el último paso tienes la opción de transformar otra vez lo mismo este panel que está aquí voy a poner escapar o cancelar si te fijas muy bien tiene un atajo de teclado que es una locura, realmente está bastante complicado. Te recomiendo que selecciones el objeto y presiones la tecla de retorno que también te va a salir un panel bastante parecido. ¿Qué significa esto? Que yo puedo generar copias, por ejemplo, en la posición horizontal. Puedo hacerlo cada 65 milímetros de vertical 0. La distancia hombre y 20 va a ser en 65 lo va a respetar y puedo dar clic en copiar mira, y ahora puedes hacerlo mucho mejor, de manera mucho más mucho más exacta, a otra vez control z, selecciono el objeto doy clic en enter y ahora digamos que lo voy a hacer cada 55 la distancia obviamente va a ser 55 milímetros déjame poner vertical 0 eh, ok, voy a poner aquí 55 y lo puedes eh, generar con un ángulo de rotación Voy a dar clic en previsualizar para que veas exactamente lo que va a pasar, lo que te dije hace un rato. Das clic en copiar, pones control D, control D, las veces que sean necesarias. Esperamos que sigas avanzando con pie firme toda esta lección, todo este curso que está completamente diseñado para ti. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.